Esos negros dan pato, para tú decís que es nuevo, esos negritos. son negritos. Son Buenas tardes a esos fieles televidentes de este espacio, fiebre deportiva todo, como cada jueves, llevándole a cabo todo lo que acontece en el baloncesto a nivel local y nacional y darle las felicitaciones porque está de regreso. Nuestro presidente de la compañía... Quería venir ya. Eh, Matrillet me, Media Group. Se me acabaron los cuartos la otra semana. Yo no, decía, no, Dios mío, ¿y cómo es? Usted tiene una tarjeta que eso no se le acaba nunca. A mí no me venga <risa> con esa. Eh, felicitarlo por su trabajo. Gracias. Como siempre, eh, lo que sabemos, a, a lo que usted va a hacer su trabajo profesional en ese estadio de grandes ligas. Eh, grandes ligas, que es lo más, lo más fuerte que hay. Eh, no... Sin, mi, disminuir muchas cosas... Y ser el trabajo que usted hace. Muchas felicidades. Entrando rápidamente en materia, porque tenemos un invitado hoy, como cada jueves hay un torneo que se aproxima. Y nosotros como este programa es el número uno, dando la participación a nivel de baloncesto, tenemos un invitado. Pero antes de eso, vamos con lo que sucedió este fin de semana. En el torneo número 20 de la Cruz de Senoví donde se estuvieron jugando viernes, sábado y domingo. Solamente tenemos el resultado del, viernes, del domingo, donde el equipo de los Correcaminos, Derrotó 77 por 73 al equipo de los Piratas, donde Samuel de la Cruz con 38 puntos. ¿Cuánto? 38 puntos. Es un jovencito que... Eso ¿Es juvenil, esa hay juvenil, está ligado superior. O sea, el torneo es abierto. Es abierto, es de la zona, de la ¿Y hay una, Y un joven encestó 38. Incestó 38 ah, bueno. puntos, un rebote, una asistencia. Miguel María, 21 puntos. Ángel Tavera, 10 puntos por el equipo de los Piratas. Eh, Tommy Santos, 32 gordo está, puntos Alvin, Alvin está gordo, sí 8 rebotes, Geraldo Santana Muy 11 gordo. puntos, Emmanuel Mercado 12 puntos, y a segunda hora el equipo de los Titanes derrotó a los campeones, Sentinelas 60 por 57 donde Dujarí Peralta 21 puntos, Rito Martínez 10 puntos, Jairín Santana 8 puntos, Sentinela por mira, Sentinela, no, José Los Rosarios 13 puntos Gaby Durán, 12 puntos. Y Raylan Lora, con 9 puntos. Por el equipo de los Sentinelas. El stand donde los Titanes tienen 5 y 1. ¿Cómo? Que lo está dirigiendo nuestro amigo y hermano Jesús, el, el, Jesús Holguín. Los Piratas, 2 y 4. Pero Sentinela. Lo hay a Jesús, también está, sí, bueno. está muy gordo, bueno, Jesús. Sentinela, 2 y 3. Corre camino. 2 y 3. Este fin de semana, el, mañana, continuamos con lo que este torneo número 20 del. Distrito Municipal de la Cruz de Cenovín. Bueno, primero felicitar a todos los que están involucrados en ese evento, a ti como organizador, como director técnico, a los organizadores a los equipos. Porque 20 torneos sí. en una comunidad que no siempre económicamente están las cosas buenas, 20 es... Y de hecho yo hacen dos torneos al año. Hacen dos. Hay, hay uno que es para otro lado. La bomba. Sí, Cenovín no es tan grande. Para, para hacer dos torneos, más valor tiene lo que estamos hablando. Felicidades. En el caso de ese jugador que se estuvo en 38, 38. es un jugador alto. Es un, un guy, pero ah, mueve no, el balón. No, no le puedo llamar a policía ah, eh, y a Luisito. Y también. es joven, un muchacho joven. ¿Y como lo llevo yo otro gato. Con dije, mucho talento, tiene mucho talento. A menos que, que hable inglés, si no, no, <ríe> déjalo para allá. Era para preguntarte si era grande, que nosotros estamos necesitando un grande. Así es. Ari, vamos a darle la bienvenida al... Director de Relaciones Públicas del Torneo de Baloncesto Superior es una responsabilidad grandísima. Porque. Y es el cumpleaños que hay. ¿Quién es el cumpleaños? Se le fue. Se le fue esa está... Ah, de... Ok. Entonces, a Isaías Polanco, porque digo que es una gran responsabilidad, porque este torneo, después de un año de pausa, donde no hubo, ha venido con demasiadas actividades, con demasiadas expect expectativas muy altas. Y eso también le pone la responsabilidad mucho mayor a cada uno de los que estamos involucrados de una manera u otra y directamente a Isaías Polanco en una posición, una posición que mucha gente no sabe expresar que quisiera tenerla y lo que hace es que critica. Bienvenido, Isaías Polanco. Junior, gracias por recibirme, Ariel a ti también. Yo quisiera también iniciar el programa saludando... A todos los amigos televidentes de este fiel espacio, el número uno en deporte, y felicitándote también, como Morte, lo hacía Ariel en, en, en su momento, por el gran trabajo que realiza. grandes Muchas gracias. Grande Liga. Siempre he es. utilizado ese loga en decírselo a Junior por la cercanía que tenemos, y tú sabes que dice algo eh, en la palabra de Dios: que nadie profeta en su tierra. Así es. Pero tenemos a nuestro lado una persona que se ha dedicado, que con esfuerzo, con mucho sacrificio ha logrado un éxito que realmente yo que he tenido la oportunidad, y tú también, de ir con él a ese tipo de escenario cuando se desmonta, que llega a los diferentes parques, instalaciones, es recibido como un grande. Así es. Eh, sé que digo esto porque lo he vivido, sé el significado que tiene eh, la palabra Junior Madrid, y muchas personas muchas veces queremos Buen empañar y buscarle a pero no, tenemos un héroe, un gran trabajador a nuestro lado. Muchas gracias. Eh, hago esta felicitación públicamente. aquí en ¿Usted se imagina ese, ese buffet <ríe> que colocan los Yankees de Nueva York para la prensa? ¿A quién es, Julián Javier? <ríe> <ríe> ¿Usted se lo imagina? Porque nosotros estamos interesados como equipo, poco a poco ir poniendo algunas cosas que vayan acorde con... No va a Pero ahora mismo yo siento que necesitamos primero, como equipo, me refiero ya a nuestro equipo gigante, necesitamos que cada comunicador se involucre. Es tan fácil como, por ejemplo, acaba de salir una nota de prensa, el, la semana pasada va a salir otra con el trabajo que se está haciendo con, con el gerente que está de viaje, con su cuerpo de operaciones buscando refuerzo y eso pero tú le llevas esa nota y nosotros lo primero que le buscamos es una falta a esa nota ¿qué anda buscando para allá? sin embargo lo que el equipo necesita es el apoyo es que Jorge Luis cuando lea eso diga, wow, ojalá que vengan con un buen refuerzo, no vamos a confiar en eso eh, la boleta por ejemplo ahora sufrieron un incremento eh, 25 pesos las gradas 100 pesos la preferencia pero tres años consecutivos incluyendo un campeonato y no se aumentaba la boleta o sea que de una manera u otra yo siento yo creo que estamos enfocados en lo malo, yo lo decía al principio en el comentario inicial del programa, yo me refería a eso a qué fácil nosotros podemos ver todo lo malo, todo lo malo todo lo malo y no debemos nada de lo bueno señores, los gigantes del Cibao somos una institución una de seis en el país, una de seis solamente, nada más hay seis. Y tenemos el privilegio como ciudad de tener uno de esos seis. Pero bueno, vamos a hablar de baloncesto. Yo voy a hablar de los gigantes mal paso, tranquilo, de los indios que el 4 de septiembre comenzamos también nuestro torneo, Dios mediante. Isaías, se han colocado vallas. Ese es un plan estratégicamente perfecto. Nunca se había hecho. Sí, eh, si duda alguna, en la, lo que fueron las primeras reuniones del comité organizador hablábamos con los diferentes actores en este caso parte de lo mismo eh, en el caso tuyo que tenías excusa ya por el trabajo que estaba realizando fuera quizás no te enteraste de lo acontecido ahí y explicábamos que era una de las cosas a seguir una de las cosas que nos podrían dar el éxito del evento y así ha sido te lo digo porque las personas las redes sociales se han empoderado ahora del transcurrir de, de, de todo, de toda actividad. Y tú ves, el, cuando alguien hace una foto que la envía a un grupo, la envía el otro con el reenviado, reenviado, y se hace viral. Sí, sí. Y esto es lo que nos ha ayudado Eso está muy bien. cuando no hay recursos de tu poder dar una publicidad a un evento de esta magnitud con un presupuesto muy alto, y tú sabes que no contamos con esos recursos para quizás desarrollar eh, que cada departamento de desarrolle su presupuesto con las diferentes funciones como requiere un evento como este. Y eso no ha permitido ya en estos 15 días de que la publicidad recorra todo el municipio y creo que también toda la provincia. De y, el, y el anuncio de televisión que tiene ya prácticamente un mes, sí. que, se grabo, que se grabó y que se puso en, a, circular, a circular en todos los medios. ¿Aquí está colocado el anuncio, Carlos? Sí, sí, ya Carlos. Aquí Carlos, está Carlos, colocado. Carlos. Eh, en las redes sociales, nosotros también vamos a ver si podemos eh, mostrárselo a los amigos televidentes en este momento cuidado Jorge, si te cae que eh. yo acabo de llegar y no he cambiado un chele me acabaron para allá eh. de julio, inicia el torneo de baloncesto superior con refuerzos 2019 cuatro equipos lucharán por el campeonato Juan Pablo Duarte Santa Ana, San Martín y Ma el, el anuncio, todos los equipos eh, practicaron. Ese día se grabó, estando todavía, yo creo, en el torneo Barrial, en, ese, en ese, sí. ese, ese video. Ariel, como también la gala va a tener un espacio, es algo nuevo. Estamos hablando de las cosas que se hacen por primera vez, las novedades. Diríamos que estamos copiando lo bueno de otras ciudades, sobre todo La Vega, que ha sido la mejor haciendo este tipo de eventos, Santiago y la capital recientemente también lo han hecho. Y esperamos, sin que nos comparen, hacer lo mejor de nuestra parte. Eh, Isaya, eh, ¿alguna idea con respecto a la gala? ¿Qué, ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque la gente, muchas personas Escucha la gala, como decía Junior que se hace en la capital, se ha hecho en Santiago, en La Vega, pero en San Francisco de Macorís, ¿qué nuevo trae ese... El tipo? Opening. El Opening, ese tipo... De, de, de escenario que va a haber aquí el lunes a partir de las 7 y 30 en el Ayuntamiento. ¿Qué se va a hacer ahí? Se, va, se a va a presentar todo. Mira, eh, nosotros no tenemos que. Sacar la palabra dinosaurio, alejarla. El pone mano, no nos dice todo alejarla. los días que somos dinosaurios. Debemos de... Entonces, porque <risa> el proje estaba ahí fuera, él cree que, que, que mi Entrar. Milwaukee, <risa> Entrar... Milwaukee, Milwaukee, yo te voy a decir ahorita más o menos qué viene siendo dentro de Estados Unidos. Yo te voy a decir. Mira, tenemos sí, que... Sí, pero no cualquier campo. Yo te voy a decir ahorita. Hemos decidido montarnos en el tren, como tú introducías, de La Vega, que fue quien inició con este proyecto, luego Santiago, Santo Domingo lo hizo, y eso fue algo espectacular. Midiendo la distancia, como decía anteriormente, los recursos y ese tipo de cosas que requiere desarrollar algo como este, nosotros sí vamos a hacer una gala, un opening en cuan donde vamos a recibir a la, la persona que estará dedicada al evento, se le estará leyendo su semblanza, eh, la semblanza, el trabajo que está realizando, ¿A quién se entregando. Le va a el ese Mira, hoy, casualmente, hay una reunión a las tres y media de la tarde en el despacho de esta persona eh, se hizo una publicación no debo, debo hay que decirla si ¿Sí se publicó el público pero no no con esa persona porque eh, esa primera persona se utilizó este espacio para esa primera persona pero entonces él se comunicó con el senador presidente de, del comité y le dijo que estará fuera en los Juegos Panamericanos que también estarán comenzando en los próximos días que él estaría apoyando pero que no podría venir entonces como requiere este evento de la presencia la presencia de esa persona hoy creo que ya podríamos tener eh, definido a quién estaría la dedicatoria. No hemos montado en el tren de la gala, el opening, el reconocimiento de esa persona, pero ustedes saben que el baloncesto ha cambiado. No es solamente ir a jugar, a ver los muchachos, el espectáculo, la presentación, que sea diferente. Que por lo menos Cada los, equipo los va a hablar ahí también. Claro, Miran tendrán, el tiempo, no que, tendrán, que hay o sea, gente que hay habla un, más que hay yo. Un, hay un guión y claro. en el día de ayer tu representante estuvo en la, en la reunión. Sí. Y Luis Miguel Lara. Eh, hay un El, guión, el licenciado Lara el licenciado. Claro. Eh, hay un guión en el cual Santana tendrá su participación, San Martín, Sa, eh, San de, Duarte y, Duarte y Gómez. Máximo Gómez tendrán su participación eh, de presentar su equipo, sus refuerzos, el cuerpo técnico, pero entonces entra, se empodera lo que es el escenario. Eh, algo formal, que usted pueda degustar de un brindis. Habrá una picadera. ¿Y, lo, y, y los con... equipos irán completos. No habrá una, pues claro, una alfombra roja para, cada, que, para llegar cada, temprano. Cada equipo, claro que sí. Ah, porque claro que mira, que sí. te voy a decir eh, algo, amigo. Hay eh, algo que. ¿Tú sabes quién está organizando eso? ¿Es tu pana Gheguelo? Mi pana, mi claro, pana también. Claro, amigo mío. Ah. Te estoy hablando así porque tú sepas es mi que hermano, eso, que es, eso es tiene calidad, porque sí es, es un sí gran es mi, profesional. Sí es Miguel Paulino que está a cargo de eso. Él, Él va a poner debe, su alfombra, debe ser, lo gerente que debe debe temprano. ¿no? verdadero, verdadero. Una, aquí no se ha hecho gala, aquí no se hace gala. Y mira, el aquí se ha hecho una gala, claro, la gala de San Francisco se hizo por muchos años, ahora Mini Cucha no hace no sé, otra. Esas son galas. Esas han sido las gala galas que... a Porque esas son premiaciones. Esas no son galas. Galas ah. esta que se va a una alfombra donde se va a hablar. Okay. Pues son revista. premiaciones. Pues yo no sé entonces mucho de no eso. Esa es una, una gala. Que reconocer que y hay... más si está Miguel Paulino a cargo de eso es una gala. En baloncesto. Está bien. Entonces, Isaías, hay muchas cosas. A nivel técnico, Ariel, que presenta el evento que se pueda presentar hoy? Que no te interrumpa con lo que se va a hacer el próximo lunes. Que también tú tendrás tu oportunidad como... Director técnico, ¿qué viene para la parte técnica para los equipos? Bueno, es algo innovador, ya no innovador, en el sentido de que siempre se ha hecho con cinco equipos, este año serán cuatro, donde estarán jugando <coughs> ya varios equipos. No lo han hecho público, lo que son el caso de los refuerzos, algo que yo me encuentro que debieran ya no, no, tener pero eso. Si tú me permites, para dentro de la excusa, que puede ser una excusa, eh, dártela. Por ejemplo, Santa Ana, no voy a hablar de los demás equipos, yo no sé por qué los demás equipos no lo han publicado, ahora Santa Ana no ha publicado sus refuerzos porque Santa Ana tiene varias opciones, ninguna firmada, porque tenemos todavía hasta ayer, que fue que el presidente de la asociación publicó en nuestro grupo de internet, que el jugador seleccionado recientemente por, para cada equipo de, de la finca de los indios, no va a estar disponible este año. O sea, si ese jugador no está, me cambia completamente el escenario, sí. okay, y yo tenía que esperar que ese jugador va o no va para poder traer refuerzo. De, okay. El... Okay. Todo el mundo va a traer un centro, es, es, pero es, ¿qué tipo de centro ese, y es, qué otro jugador? Ok, algo que te decía, eh, ya en mi conocimiento lo, que tengo a nivel de baloncesto, ya a esta altura de juego, faltando apenas una semana ya. seis días, eh, de Viena ya, de los equipos está ya complementados, ya con sus 15. Practicado jugadores, todo el mundo. Ya todo el mundo ya, para llegar el lunes, ya con un, un listado definido, porque quizás ya no sé cómo eh, tener el guión de la presentación de los equipos. No sé si todo el mundo va a mencionar ya hasta Macaquín. No, no, hay, hay un... Eh, Disculpe, Macaquín es un buen jugador. No, Macaquín es el de la parte alta. Ah, bueno. El verdadero Macaquín. No, porque mi hermano No, ese es Ronald Alveson. Ok, muy bien. es Rona No, porque también Rona. no es en contra de los rieles en todo. No, no, ese es Ronald y, eh, y es y en mi hermano. Es deportivamente que uno va... Y es mi hermano. Pero ahí no, no la ahí la se, la se la paran las cosas. La la de, de el Duarte, Sí, pero él vive Rona. en la comunidad de los rieles, ah, sí, sí. donde yo tengo muchos amigos y muchos enemigos. Pues bien, se, ah. eh, está todo ya plasmado, eh, ya sí, no, no habrá... Esa, esa, de que los equipos ya tienen su, su listado oficial realmente eh, hay un tiempo hay un tiempo límite, unos dos minutos los cuales tú tendrías que mencionar los jugadores primordiales unos diez jugadores, tus dos refuerzos, el cuerpo técnico no podría decir la reserva fulano está porque entonces estaría incumpliendo con el guión, ya lo que se ha establecido Yo y se es se toca una musiquita en, en ese tipo de eventos <risa> hay una musiquita que se toca y, y es una tocar, actividad que que en la cual eh, debemos cumplir a cabalidad porque realmente no podemos pasar de unos 50, 45 y si minutos hay, en la mesa. Háblame de la entrada, la boletería, el horario, los días que se van a jugar. Mira, lo de los días de juego los vamos a definir hoy. Tú sabes que hoy tenemos contigo técnico, el técnico. congresillo técnico. Eh, esperábamos la ¿Usted presencia. va a estar presente, sí, presente tú, tú, tú, verdad, está, como director está, técnico? Ahí, no, sí. no puede faltar. No, porque posiblemente él tenga una diligencia en la capital, Entonces, <risa> el empresario. <risa> <esa> <risa> Entonces, mañana. Junior, mira, eh, hoy definimos... Tú sabes que el nuevo esquema de cuatro equipos cambian las cosas, entonces tendríamos que ponernos de acuerdo a los diferentes delegados de los equipos y ahí definir si jugamos domingo, si jugamos viernes, o lunes, miércoles okay. y viernes, como más convenga eh, y que analicemos el calendario. Dale, comentar, como yo estuve eh, fuera, Ariel, eh, eh. perdóname, como yo estuve fuera del país prácticamente 19, 20 días, no estuve en las reuniones, finalmente... El jugador de Indios, que no va este año, ayer nos lo comunicaba en el grupo el presidente de la asociación, va el otro año. ¿Cómo va a ser el sistema? Eh, eh, hoy habrá una reunión donde se hará un pacto de los equipos, claro. según tengo entendido por el, por el por tenemos, presidente de la por, asociación. Porque tenemos un compromiso, creo que tú lo sepas. Sí. No es un compromiso que de una palabra que digo. Yo creo que es un compromiso por el, por el respaldo que esta claro, asociación, claro. que este torneo ha recibido de parte de Indios por mucho tiempo, y yo creo que tenemos el compromiso moral de poner en cancha a ese jugador. Yo lo que creo, y voy a dar la opinión, como trabajo allá, a veces no me gusta hablar mucho, porque creen que es porque trabajo allá, sí. pero también como equipo, a veces uno se ve un poquito más favorecido que otro, tenemos que tratar de hacer la lista de los jugadores que se vayan a escoger, o que ya se escogieron del otro, para el otro año, para que no ocurra, que el año que viene aparezca un macará como tú dices. Alguien que no debe de estar. Porque, por ejemplo, yo creo que la información de indios le, le favorece mucho que todos sus jugadores jóvenes estén en ese listado. Porque son los que posiblemente necesitamos proyectar. ¿Usted necesita proyectar a Gerardo Suero? No. Gerardo Suero ya es un jugador hecho. Eso. Pero necesitamos cumplir un compromiso que tenemos con indios. Es un punto a tratar hoy. Si y hay digo, que firmarlo. Es un eso. punto a tratar hoy, decía el ingeniero, en el congreso técnico a partir de las 7 de la noche. Incluso a Martín, ¿usted estará por ahí? Claro. Okay. Por supuesto. Háblame de la entrada de la boleta. El, de la, el la costo, práctica el costo, de Santana. Así es. Mira, la, la boleta general va a costar 100 pesos. La va, de arriba. Recibiendo sus cintillos. Eh, ah, pues viene Caribeña. Ahí. Arriba, arriba. Sí, ¿tú, oh, sabes que, tú sabes que en esta ocasión no vamos a jugar en el pabellón. O ya sea, hay más es espacio. Una, el menos, eh, hay más Ariel cobró 75 de Barrial. No, no, no. 50, 50, pesos, pesos. 50 pesos. La subió a las finales, me dijeron. Sí. No, no. Yo no el te mercado bajó. negro se apodero. <risa> ay, ay, ay. Bueno, 100 pesos, señores, eh, no es mucho, pero a tomar en consideración de lo que se cobraba antes, creo que era 50. Sí. Esa, por es, eso, esa pues, es la generación. Por ¿tú eso creo que. Habrán una silla VIP. ¿Cuánto sillas costará blancas, esa silla? Y esa costará 200 pesos. Cuatro, eh, eh, cuatro dólares. ¿Y los bonos? Y los, los bonos solamente los estarán vendiendo los equipos. Los ya equipos. en el día de hoy se ¿Pero los van a entregar, para qué lado? ¿Arriba o abajo? A ver, no, son en general. Los bonos son general. Muy bien. Okay. Y Ariel, son nueve partidos, ¿verdad? Nueve partidos. Serie son. regular. Tres, Tres juegos cada equipo. Tres juegos cada equipo. Nadie va a quedar empate en la serie. Un 60 a uno. Semilla, como antes. Como antes. Sí, sí. Uh -huh. ¿Algo más que quieran aportar ustedes, amigos, a nombre de Agua Rosa? Una salud hermosa, por supuesto, en el kilómetro 1, carretera San Francisco Tenares. Una, una, una pregunta, de Isaías, que hay que esa parte, que lo decía el presidente de la federación, que usted estaba ahí y se fue. ¿Habrá atracciones? ¿Habrá algo para los niños? ¿O juegos? ¿Los días ¿qué, ¿Qué innovación tiene? Porque. Eh, ese torneo, el, el presidente de la federación decía que en Santiago, y un día yo vi hasta un grupo cristiano, cantando y era pero lo que debe cantar ahí son los cristianos como usted el mundo y como están los No, no es violentos es que hay gente es que, que la mal iglesia. interpreta las cosas y que tendrá qué lo eh, no puede malinterpretar mira. si va a un grupo cristiano deben dar de, gracias a Dios porque vamos a llevar a un grupo cristiano <risa> tú sabes que, la, que eh, calme esa violencia que el, tiene la gente mientras esos tipos tengo esos pantalones por ahí abajo y esa gorra eso es lo que le gusta a la gente eh, a mí no me gusta a mí tampoco ah, bueno. mira eh, hay un punto de agenda que te dije ahorita que y la mayoría eh, cantan malísimo también que es el de, el de vital importancia. Hoy. Son ricos todos. Tú sabes que teníamos un diagrama, ¿cuál? Eh, eso, ese tipo de espectáculo, los comedores económicos, pero entonces al, dia, al la participación solamente de cuatro equipos, hoy los equipos tendrán la oportunidad de decidir cuáles días jugar. Entonces ya ahí sí podríamos eh, afianzar y hacer pública que estaríamos agendando para la próxima. Se por va ejemplo, a jugar el domingo temprano. Eh, hoy, eso ya lo decidimos. Entonces, si se juega domingo, ¿Sabe? por ejemplo, una de las atracciones es eh, tratar de incluir esos clubes mini eh, los medio tiempos que pueda jugar Santa Ana con. Eh, Máximo Gómez, por ejemplo Y que el que esté ahí pueda también llevar a sus hijos Pueda verlo, pueda eh, estar toda la familia Lo de la comida los domingos Eso también, si se juega domingo Si se determina como el cambio de horario eh, Podría ser también fenomenal Y una atracción para que toda la familia Pueda eh, desde hora, tempranas horas de la mañana Estar involucrada en el evento Pero ya, como te decía Ariel eh, Hoy es que se decide todo eso Agradecerte me, me, Isaías. Me, me corrige el presidente que la de arriba serán a 50 pesos. Más barata, bueno, 50 eh, ya, ya pesos se acordó ahí. Y las sillas serán a 150 pesos. ah Gracias Héctor por la corrección eh, de, de los precios. Hey, ahí está es. asequible, ahí está asequible. No, estaba asequible 100 pesos, ahí. pero ¿Para, para, para nivel pero que tomando en consideración, ahora, tenemos que pensar en algo, ya nos vamos. Un minuto. Sí, porque también tenemos que ser justos. 50 pesos, vamos a podemos ir a hacer regular, pero, pero creo que podemos llevar eso a 100 pesos, es, a 75 fuera. pesos en una próxima etapa. Porque realmente el torneo, la San Martín solamente tiene capacidad para unas 1.200 personas y no es lo mismo que el Mario Ortega. Y habrá limitaciones, tú sabes. Vamos que a tener, los clubes tienen una cantidad de boletas, boleta, sí, lo los psicólogos que siempre van con jugadoras, el comité, no las comisiones. Exacto. Se limita, se limita. Eh, o sea, que vamos a tener pendiente eso, que puede llevarse a 100 pesos en algún momento, pero creo que el esfuerzo que se está haciendo de parte del comité organizador, de la asociación de nosotros, es que el público vaya. No hacemos nada. Si ponemos una boleta a 50 pesos y Sin el público va. no va. Exactamente. Nosotros, como club, tenemos que buscar la manera de que nuestra barriada vaya. Si tenemos que buscar una guagua, si tenemos que resolver el problema, que vayan a ver el juego, apoyar nuestro equipo. Realmente, todos estamos un poquito tarde. Santa Ana está un poquito tarde en algunas cosas, pero nos vamos a poner a tono. Y ya está nuestro uniforme enviado a hacer. Ahora mismo está hablando de eso. Eh, todo lo que se necesite, cada club tiene que poner su, de su parte. Creo que la asociación está haciendo lo suyo. Así es, ya. Para nadie un secreto, el lunes, a partir de las 7 y 30, eh, la gala del torneo superior con el esfuerzo de San Francisco de Macorís. ¿Cuál es tu favorito? El torneo. Los cuatro, el cambio de San Vicente, sin, la ausencia la, de San Vicente. Te da nivel. Te da nivel ahí, nadie sabe quién Ah, porque gane. San Vicente era que no tenía nivel. No. Digo yo. Presentado ellos, yo por te, te, ellos. ellos, ellos no tenía nivel, ¿cómo que no? Ellos, ¿qué un torneo en 20 años, 30 años? ¿Qué es que tú vas a tener? Las pelotas tienen 60 y 70 y tan. Ganaron. ¿Quién ganó? La de tres, por Este es el año B, B, y no va a San Vicente. Adaptados este no va a